11 11 Pisarelli está fuera de liga elevado al jardín izquierdo allá llegó Pérez capturó final victoria para el equipo de los Tigres del licey En esta oportunidad, nos ubicamos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde este martes, Leones del Escogido y Tigres del Licey jugaron el segundo partido de la gran final del Béisbol Invernal de República Dominicana. En el encuentro, el campeón abrió el marcador en la misma primera entrada con un cuadrangular solitario del jugador más valioso, Gregory Polanco. ...de cabeza, Migran, basta con una tableta y ya, Migran, lo máximo... La bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola. El Licey respondió con dos anotaciones en la parte baja del primer capítulo donde Erika Ibar pegó línea left field que impulsó a Emilio Bonifacio con la carrera del empate. La oferta de Valdés, aquí viene con este batazo con Pipa, hacia el jardín izquierdo, la bola cae, viene para la goma anotando Bonifacio, se empató el partido a una. En la misma entrada el importado Liu Ford pegó batazo de Fielder Choice por la inicial, lo que llevó a la goma a Angel Beltré con la segunda carrera azul. Hoy oh, con este batazo por primera base va al short. Hay uno a primera. Quieto. Anotó desde la tercera base el corredor del los Tigres volvieron al ataque con un rally de tres carreras en el cierre del cuarto episodio, donde Juan Francisco despachó un monstruoso cuadrangular por los 411 del Jardín Central. La cuenta para Juan Francisco. Polanco, Polanco. Señor. la bola se va elevando, sí, se va elevando. La bola fue a lo más profundo de los 411. Juan Francisco va a llegar. Hasta la tercera base, triple, triple por allá, por el jardín central, y van a consultar. Yo a... creo que hay que consultar, y quiero ver el video. Sí. Otro jorrón más, de Juan Francisco, por los 411. En el mismo episodio el receptor boricua René Rivera pegó doblete impulsador de dos vueltas que llevó a la goma al veterano Anderson Hernández y al guardabosques Eugenio Vélez, lo que colocó el marcador cinco carreras por una a favor del Licey. El abridor cubano, Yuneski Maya, se quedó con la victoria luego de lanzar tremendo béisbol. En esta oportunidad, siete entradas con cuatro hits, una carrera, un boleto y seis ponches. Maya presenta efectividad de 3.04 en el playoff. Otro cubano, Félix Pérez, pegó 3 hits en 4 visitas al plato y tiene promedio de 325. Los relevistas Warner Madrigal y Carlos Marmol no permitieron hit ni carreras entre octavo y noveno episodio y de esta forma los Tigres del Licey derrotaron con marcador de 5 vueltas por una al campeón Leones del escogido en el segundo partido de la gran final del béisbol criollo. Los azules ahora amplían ventaja en la serie 2 juegos por cero. El tercer encuentro entre Tigres y Leones se jugará este miércoles a las 7.35 de la noche hora local en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.